Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándolos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo una estrategia súper moderna que nos está funcionando muy, muy bien para marketing CPA y TikTok. Atentos, este tipo de marketing CPA también puede ser marketing de afiliados. Y ahora te demostraré por qué. La estrategia es brutal. Además está funcionando muy bien para el nicho de adulto. Atento porque te voy a dar un par de secretitos muy muy interesantes para que puedas trabajar con este tipo de estrategia, con un nicho que es muy difícil, pero que va a ser sencillo que tú lo hagas cuando veas cómo combinar esto del CPA de TikTok y el nicho de adulto. Pero antes...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 Compártelo con tus amigos emprendedores y poneros en marcha juntos para que podáis empezar a generar ingresos con esta super estrategia de marketing CPA y TikTok. No te preocupes, no vas a salir en cámara, no vas a hacer cosas raras, no vas a hacer retos, no vas a tener que bailar, nada. Va a ser muy, muy sencillo y vas a ver cómo TikTok nos puede ayudar a generar ingresos con ese fabuloso tráfico orgánico que tiene. Lo primero que vamos a hacer es buscar una oferta. Hay muchas redes de CPA y aquí viene el primer secreto. Primer secreto, atentos. Me voy a ir a mi cuenta de Max Bounty. Este es Max Bounty, esta es mi cuenta. Y yo he puesto unas búsquedas ahora mismo de, en cualquier país. La categoría de Health, de Salud, Salud y Bienestar. Y me fui ya a la parte de abajo. ¿Qué te recomiendo? Que veas varias cosas. Primero, el EPC. Si el EPC es alto, quiere decir que la oferta está funcionando bien. Que la gente que la está promoviendo está ganando dinero. Esta está muy bien, tiene un EPC altísimo, del 4.62. 4.24, 2.70. ¿Qué corro yo? Ofertas de arriba de 1. De menos de 1, no corro. Por ejemplo, esta está muy bien, que es 1.01. Pero esta de 98, yo ya no la corro no quiere decir que no conviertan si sí convierten y convierten bien es decir aquí de cada 100 por ejemplo la mitad convierte punto 50 es decir necesitarías 200 para una conversión pero en estas que están hasta arriba nos dice que la conversión es súper alta que por cada clic la gente está ganando 462 y además como vamos a correrla con TikTok, tenemos que asegurarnos de que tenga social en, en el caso de más cada red es diferente Aquí están todos los parámetros y yo puedo mirarlos, ¿ves? Por ejemplo, ahí está. Genial, muy bien. Y aquí yo voy a escoger una que sea para jóvenes, porque TikTok es para jóvenes. No voy a coger, por ejemplo, el Blood Sugar. Porque los chavales, la gente de 30 años, 35, hacia abajo, no les importa la presión del azúcar, la presión arterial. No les importa nada. El Hembrain puede funcionar porque es para mental y hay muchos jóvenes que están en, el, en la edad de estudiar. Entonces están en la edad de estudiar y te da potencia para estudiar, pues genial. Este es válido para Estados Unidos, Canadá, México, Australia, en fin, más cosas. Luego vienen otras. Pero lo que yo estoy buscando es algo más potente. Algo que llame más la atención. Y eso es Barbarian XL. Testosterona Booster. Esta, como sabes, no es sencilla de correr. Porque es súper, súper del nicho adulto. Dice que me pagan 75 por lead. Atentos. Por lead no es por lead. Ahora vamos a ver por qué. Y que el... Per click, las ganancias por clic son de 1.54 y la puedo correr con social, genial, voy a poner esta, la voy a abrir en una ventana nueva, aquí está, mírala, testosterón y dice que no podemos apostar por su nombre en, ni por los doctores en los motores de búsqueda y atentos, no YouTube traffic, no aceptan tráfico de YouTube, pero afortunadamente nosotros no lo vamos a hacer por YouTube, lo vamos a hacer por TikTok, que es casi lo mismo. Y luego aquí dice, tengo que pedir permiso para correr esta oferta. Hay un montón de países, ¿ves? Un montón, un montón, un montón, un montón. Me atrevería a decir que es para todo el mundo. Y dice aquí, completo en venta. Es decir, no es por lead, es por venta. Por venta. Voy a ir a la oferta, es esta. Mira, quiero que la veas, voy a verme al principio, es un vídeo bastante interesante, le puedo dar aquí para empezar a correrlo, pero bueno. Y vienen los suplementos, eh, cuando la gente compre ya sea un paquete de 30, de 120 o de 176, yo me gano el dinero que me ha dicho la red. Que por cada venta a mí me pagan 75 dólares, lo cual está muy bien. Bueno, uno de los secretitos que te voy a dar ahora mismo. Esta oferta es de un laboratorio. Y tú puedes aplicar directamente al laboratorio sin pasar por Max Bounty, porque la gente muchas veces no es aprobada por las redes. Bueno, pues me voy a ir aquí, ¿ves? Hasta el final, y aquí dice afiliados. Si yo le doy afiliados, me voy a ir aquí, a esta página que es Zenith Labs. Únete al mejor y más convertidor programa de afiliados. Y estas son las ofertas que tú puedes promover: Vipizone, Ricey 13, Herb Hair Revital, Join N11, Longevity Activator, Omega 3, Pure Greens, Misión 20, Barbarian XL, Blood Sugar, uh, Liquid Meditation, Nano C, en fin, tiene, como ves hay muchas ofertas que son muy muy interesantes. En este caso si tú no quieres entrar a Max Bounty a correr, a correr la oferta o no estás en Max Bounty y quieres correr esta oferta, pues te vas aquí a Zenith. Aplicas, por ejemplo, vamos a ponernos en Barbarian, le damos clic a Barbarian y automáticamente se abre una página para que tú puedas aplicar. Te ponen el nombre de la empresa, tu dirección, la ciudad, bla, bla, bla y no te hacen entrevista, a pesar de que te piden el teléfono no te hacen entrevista. Bueno, ya te di el primer secreto. Segundo secreto, este tipo de ofertas también las encuentras en Clickbank. En Clickbank tú te vas aquí. Al Marketplace y en la parte de abajo, ves, donde dice Health and Fitness, tú te vas a donde dice Men's Health. Y en Men's Health, ves, aquí ya tienes un montón, un montón, dice Producto Físico, Producto Físico, Producto Físico. Y hay un montón, mira, Alpha Extra Boost Top Mail ED Supplement Offer. Y la gravedad es del 13 x 5 está genial, está muy pero que muy bien. Y tienes un montón de ofertas, no tienes por qué cerrarte a una red de CPA pura y dura como es Max Bounty o cualquier otro tipo de oferta de CPA. Y aquí lo que tienes que buscar es o bien el rank, que a mí me gusta mucho el rank, lo cual quiere decir que está súper buena, pero es para la, los problemas de próstata, es decir, para gente más mayor. Así que esta no la vamos a usar. Luego viene el Hardwood Tonic. Esta está muy bien también. Si le das clic, abrir una nueva. Te la vamos a ver ahora mismo. Un tónico potente para la mañana. Que no sé para qué sirva. Porque esta oferta la estoy viendo ahora mismo junto contigo. Pero mira. Esta está genial también. Y tiene una muy buena gravedad. Mira. También es para este tipo de, de productos. Genial. Esta nos puede servir también. Tú eliges la que te guste. Esta o la de Barbarian, la que tú quieras. Ya lo tenemos ahí, nuestra oferta, cualquiera de ellas, ya sea la de Clickbank, esta de aquí, el Hardware Tonic, o dentro de Max Bounty, la oferta de Barbarian XL. Atento, en Max Bounty, para correr la de Barbarian XL, tengo que pedir aprobación. Otro problema más de las redes de CPA puras, las que solo son de CPA. Sin embargo, aquí, yo no tengo que pedir permiso. Yo le doy a promover directamente y además me puedo ganar el 95% de comisión. Así que para este ejemplo vamos a coger esta. Tiene una página de afiliados. Le voy a dar a abrir una nueva pestaña y le voy a dar a promover. Y el tracking ID le voy a poner TikTok promo, por ejemplo, y create a hoplink. Y tampoco me ponen restricciones de nada. Lo voy a copiar y lo voy a poner en un blog de notas. Aquí está mi blog de notas que todo el mundo sabe que es el Notepad++. Notepad++, que lo encuentras en internet, es gratuito, luego googleas y lo encuentras. Bueno, aquí le voy a poner oferta. Ya la tengo hasta ahí. La página de afiliados, ¿ves? Eh, bienvenido al Hardware Tonic Affiliate Resource. Y es importante que tengas esta página porque nos va a ayudar a trabajar nuestras ofertas correctamente. Mira, es ideal para diferentes tipos de tráfico. Display, Facebook email, son los favoritos, aunque puedes tener más. Al decir Facebook, es igual que TikTok. Está muy bien. Tienen más del 5 de PC y el Avalanche Offer Value, o sea, el valor promedio de la oferta, es de 75 dólares. La comisión por defecto es del 75%. Y si corres por volumen, puedes pedir hasta el 90%. Listo. Luego nos ponen cositas y sobre todo nos ponen las diferentes páginas. Una VCL, que es la que hemos visto antes. Sin exit pop-up, por si quieres usarla para Facebook. Sin autoplay. Sin exit pop-up ni autoplay. Y página de texto. Dice que es, igual, es muy buena para retargeting. Bueno, listo. Vienen los email sweeps. Vienen los Facebook ad resources. Vienen las headlines y la estructura de comisiones. Bueno, ya está ahí, perfecto. Sin spams, sin poner tus propios bonus, nada. Todo normalito. Listo. Ya lo tengo todo y también tengo la página. Voy a abrir la página. Como segunda parte, ya tenemos nuestra oferta, que es la primera parte, el primer paso. ¿Ves? Primer paso. Seleccionar. Seleccionar la oferta. Segundo paso, vamos a acortar el enlace. Y aquí viene el primer secreto para trabajar con TikTok. ¿Cómo lo vamos a cortar? Lo vamos a cortar con un código QR. Código QR. ¿Cómo? Pues muy fácil. Hay acortadores que ya te dan el QR. Por ejemplo, uno que se llama t.ly. Ahora te lo voy a mostrar ahora mismo. Y t.ly es un acortador. ¿Ves? Ahí está. Puedes empezar gratis. Ese pago. Este se pague, pero puedes empezar gratis. Aquí vamos a poner el, acorta... el, el enlace para acortarlo. Que es este. Control-C. Lo voy aquí. Lo acorto. Lo acortamos. Genial. Lo copio. Y mira, atento. Aquí nos va a generar automáticamente el QR. Voy a copiar el, el enlace acortado para tenerlo ahí. Y voy a ir al QR también. Voy a darle clic al QR aquí encima. Clic. Y dentro del QR, mira, ya me pone este QR súper bonito. El código QR, que es este. Esta es la URL. Puedo poner una, una imagen o un logo. Y puedo cambiar los colores. ¿Ves? Los puedo cambiar. Podría dejarlo como está, pero yo sé que a los chicos un color más fuerte les va genial. Así que voy a coger un color. Por ejemplo, este rojo. Uy, es muy rojo, no, no voy a usar el rojo, voy a usar un negro Eso es, un color negro Y vamos a poner el corner dots en rojo Este, este vamos a poner en rojo, si este se ve muy agresivo, pues lo cambio Genial, ya lo tengo aquí Este es el que voy a usar yo Le voy a dar a download Y lo voy a tener ahí guardadito Y vamos a poner aquí, código QR Descargarlo y guardarlo Ese es el paso 2 Paso 2, acortar el enlace. Paso 3, hacer nuestro vídeo para TikTok. Para eso me voy a ir a Canva y en Canva voy a buscar TikTok. Voy a poner TikTok, historia, vídeo, le voy a poner vídeo para TikTok. Voy a poner una en blanco y en esta página en blanco voy a hacer un vídeo un video chiquitito para TikTok. ¿Qué vídeo? Y aquí es donde viene... Lo interesante de la estrategia Me voy a ir a TikTok Y lo que voy a hacer es buscar Y en prefiero leer Me va a poner una mañana potente Un tónico que forza My manhood to become hard and steel. Manhood Esta es una palabra interesante Es masculinidad Si no sabes lo que es el manhood Lo copias Copy. Y te vas al Google Translator Y lo pego Manhood, virilidad Genial ¿Ves? Hombría, masculinidad. Y en TikTok yo voy a buscar manhood. Ahí está, míralo, ¿ves? Y aquí hay muchos vídeos de lo que es manhood. Y lo que yo quiero aquí son los hashtags, además de los vídeos. Pero los vídeos los vamos a hacer más inofensivos. Así que me voy a ir a mi página, a esta. Voy a empezar a mirar con qué está hecho este producto. Aquí viene, mira, este tónico. Erradica, no sé, el ED, EDS... Y las toxinas dañinas, bla, bla, bla. Aquí esta parte es, es interesante. Así que la voy a coger. La voy a copiar. Y me voy a ir a mi traductor. Que ya lo teníamos aquí. Un tónico. Se enfoca en la bla, bla, bla. Aumenta los niveles. Ve un gas súper importante. Por lo tanto, es un gas importante en la sangre. Eso es lo que ellos están vendiendo. El óxido nítrico. Así que lo que voy a hacer yo... Es buscar algo de óxido nítrico. Me voy a ir a Canva. Y aquí vamos a ver si puede haber algo de óxido nítrico. Óxido nítrico. Ah, genial. Vamos a ver qué encontramos. Fíjate que las que tienen estos son de pago. Así que si no tienes la versión de pago, no vas a poder usarlas. Yo sí tengo la versión de pago y puedo usarlas. Pero como quiero hacer el vídeo para que la gente que no tiene versión de pago pueda usarlas. Voy a buscar a ver si hay alguna. Como todos son de pago, me voy a ir a TikTok. Y en TikTok he puesto óxido nítrico. Y mirar este vídeo. Este vídeo está muy bien. Eh, se hace que los dos años se ti, bla, bla, bla. Está muy bien. Hay chicas por ahí. Así que le voy a dar clic. Y lo voy a descargar. Voy a copiar el enlace. Control-C. Y me voy a ir a una página que se llama Snaptik, Que te la deja. No te preocupes que te voy a dejar todo, todo en la descripción. Para que tú puedas coger todos los enlaces. Te voy a dar a Download. Me va a bajar el video, me lo está descargando. Listo, lo voy a descargar. Lo descargo. Lo está descargando ahora mismo. Listo. Y me lo voy a llevar a Canva. Me voy a ir a Canva y lo voy a subir. Aquí está, lo está subiendo. Lo voy a poner aquí. Listo, míralo, genial. Ahí estamos. Voy a poner hacia acá. Hacia acá. Listo. Ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer... Fíjate que tiene aquí una duración de 14 segundos Como no quiero mucho más de eso Voy a poner en elementos Voy a poner un color que sea parecido al que tenemos en el vídeo Voy a dar aquí clic Y me parece que estaba en fondo azul Voy a poner un azul más intenso, este Y aquí voy a poner el código QR Lo voy a subir, el QR que hemos hecho ¿Ves? Lo pongo Ahí está genial Y vamos a poner aquí Control V QR code Rebels bla bla bla bla bla. Lo voy a hacer más grande Si necesitas textos de apoyo Vete a la página de ventas Y vamos a ponerle esta de Potent Morning Tonic Dash Force The con Harald Steel bla, bla bla bla Lo voy a copiar Me voy a ir nuevamente a Canva Y le voy a poner code Rebels and Y vamos a poner exactamente Lo que dice la página de ventas Para que haya coherencia Quito esto y le voy a dar control V. De potente monotónico that force my manhood to become hard at steel. Y le voy a quitar todo lo demás. Porque si no, va a ser mucho texto. Le voy a poner en color blanco este. Ese texto, ves aquí, le pongo en color blanco. Ah, genial, qué bonito está. Ahí. Y vamos a poner una flechita que sea para que den clic. Si no, no tiene sentido. Arrow. Una flecha sencillita esta por ejemplo ¿ves? La vamos a hacer chiquitita la voy a girar a 90 grados y voy a ponerla aquí para que, le de, para que lo lean quick reverse hard steel y voy a poner esto control D para duplicarlo y voy a poner aquí scan scan code no ahí estamos vamos a poner scan code Vamos a ponerlo todo en orden para que se vea medianamente decente. No digo yo que seamos diseñadores profesionales, pero, ¿ves? Ahí está. Listo. Y el código QR, recuerda que nos va a llevar a la página de ventas. Cuando lo lean con su teléfono móvil, pues a la página de ventas. Sobre todo porque la gente de TikTok usa los móviles, no usa otra cosa. Listo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a dar. Genial, es fabuloso Ya lo tenemos y ahora lo vamos a descargar Le vamos a dar a compartir Fíjate que hace 20 segunditos Si fuera de menos no pasaba nada Compartir Y aquí vamos a descargar Video MP4 Todas las páginas, descargamos Lo está descargando ahora mismo Ves aquí, me pone mi, mi PC Mientras se descarga Y vamos a poner este paso Paso 3, hacer video de TikTok para Canva Con el texto texto que está en la página de ventas, muy importante vale, fuera por último vamos a subir en el paso 4 y último subir el vídeo a TikTok y poner los hashtags oportunos ¿cuáles son? pues vamos, nos vamos a esta herramienta que se llama TikTok hashtags para generar los hashtags Mira, manhood, sí que está eh, Manhood, man, men, Masculinity, manso, proposed, brotherhoods. Vamos a, a coger esta Y ahora vamos a buscar otras parecidas a esa Y vamos a subir nuestro vídeo a TikTok Evidentemente necesitas una cuenta en TikTok Te haces tu cuenta en TikTok Y subes, ves, upload video Damos clic en upload video Como ya lo tenemos, simplemente lo subimos Seleccionamos el archivo Ya lo hemos subido Vamos a elegir un cover Ese, que sea público lo dejamos tal como está. Vamos a poner el caption. Y el caption vamos a poner este otro que he preparado también ya. Que es esta. Mira, check on my website for more information. Link en in bio. Bla bla bla bla bla. Vamos a ponerlo por ahí. Estos hashtags que ya teníamos los ponemos aquí para completar. Y lo copiamos. Control C. Me voy aquí y lo pego. Listo, genial. Mirarlo. Ya está. Voy a quitar esto, no me caben todos los hashtags, pero bueno, con estos yo creo que son más que suficientes. Men's masculinity, casi un millón de visitas, erectil disfunción, aquí vamos a poner 81 millones de visitas. Eh, TikTok doctor no, esto la vamos a quitar, no nos interesa porque no es medicina. Men's health sí, men's health, manhood sí. Las vamos corrigiendo para que... Y simplemente lo vamos a postear. post Y ya está. Esperamos nuestras visitas sin ningún problema. Podemos subir otro vídeo. Y tienes que subir muchos vídeos. No subas solo uno. Sube varios vídeos. Por ejemplo, al menos uno diario durante un mes. Y verás cómo la gente va a empezar a verlos. Y vas a empezar a tener visitas a tu oferta. Y vas a empezar a tener tus conversiones. Y vas a empezar a generar tu dinero. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia de Marketing CPA y TikTok. Es una estrategia brutal. En este caso, para el nicho adulto está funcionando muy, muy bien. Tú no tengas miedo, hazlo porque está funcionando muy bien. Te recuerdo nuevamente los pasos. El paso número uno es seleccionar la oferta. En este caso fue una de Clickbank, pero puede ser de cualquier red de CPA. El paso número dos es acortar la oferta y hacer el QR. El paso número tres es Hacer el vídeo para TikTok descargando uno y poniendo tú la parte de la venta. El paso número 4 subir el vídeo a TikTok y poner los hashtags oportuno con la descripción correcta. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que puedas ponerlo en práctica. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo porque yo sé que es muy largo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!